Hola gente cómo están estamos acá a un nuevo video para este canal en esta ocasión hablaré en esta ocasión haré un análisis sobre el nuevo trailer de Spider-Man From Home, Home o Spider-Man 2 como sabrán bueno ya creo que muchos ya han visto el primer trailer y yo no hice un video de esto pero no tuve tiempo y ahora voy a hacer de la 2 y de la 1 no porque creo que ya todos lo vieron y todos saben que ya saben que ha tratado o ya saben qué significaba no bueno ahora yo hablaré del segundo trailer ahora el segundo trailer así sin más Así como dice Tom Holland al principio del trailer, dice que bueno, esto contendrá spoilers de Endgame Así que sí, si no ha visto Avengers Endgame, pero creo que todo lo ha visto, ¿no? Bueno Tendrá spoilers y ya está, y ya salto todo Si quieren más novedades de Avengers Endgame, bueno, hice mi reseñas con o sin spoiler Y también los trailers, bueno, ahí la dejo los videos acá, o si no, abajo en la descripción Y bueno, sin nada más, comienzo con el video Después de la presentación de Tom Holland, bueno, acá vemos a Spider-Man con el Lion Spider Sí, se quedó con, la, con el traje de, de, de que le dio a Y bueno, y, y él está triste obviamente por la muerte de, bueno, de Tony Stark Y bueno, justo veo un graffiti de él, ¿no? Lo curioso es que, bueno, creo que no no van a mostrar la cara del actor de Robert Downey Jr. Porque creo que Sony no tiene tendrá que pagar para usar su imagen, ¿no? Así que creo que... Y a, y a veces había en los trailers también había otros dibujos también Así que creo que veremos a... No vemos a Tony Stark, sino con, con máscaras porque no puede revelar el rostro del actor, ¿no? obviamente Y no yo ya no va a estar más en mar Así que bueno Y sí, obviamente él está triste y bueno Cap dice que, que Tony no había muerto si había visto lo potencial de, eh, de él y lo demás no Porque ya la tierra estaba protegida ya ya tenía mucho cerebro. y bueno él ya es más seguro y no es tan torpe como el y ya el iron Spider lo sabe usar perfectamente con las patas usa las patas mecánicas y bueno logra eh, esquivar, a, logra esquivar a los golpes de estos mafiosos y sabe usar este daño a la perfección así que ya ya sabe cómo usar los trajes ahora bueno policía le dice que va a ser no nuevo iron man y él dice que no. él dice que no pero hace todo el trabajo él ¿eh? como un chiste y bueno él dice que él se va de vacaciones y bueno eso otro de la película de que él y su compañero se van de vacaciones a Europa. antes de vacaciones bueno estaba hablando con con Happy justo le llamó ni siquiera y va a y para una misión, cabrón va buscando a Peter no pero él lo colgó igual que Tony en Iron Manon ¿no? pero como pasa igualmente eh, el inferior lo buscó a él el lo buscó a Peter bueno allá en Europa dice que venga que hay una misión nueva para esto y bueno así que hay una especie de monstruos eh, de elementos que no creo que son los villanos del hombre araña de porque no, no muestran cara y no son personas ¿vale? no es un humano mutado sino porque este que parece el hombre de arena me parece que es un monstruo no creo que es una persona tampoco un este de Molteman y Iron Man. y hay un chavo después, de, después hay un monstruo eso de viento lo sé después hay un monstruo de viento o se da la combinación de los tres monstruos eso que vimos antes Pero bueno ahí ya seguimos ni y le presenta a un nuevo sujeto para esta misión que es, se llama quetinback Back obviamente misterio que acá se un nerd al parecer, ser no sé un villano o, o fijarse ese negro y después sea el villano de la película porque yo no veo otro villano acá esto alimentar, amenazas nomás, resolver algo ¿sí? Y bueno, el, como luce el misterio, es muy fiel a los cómics. Hay una parte con el casco, está muy bueno. Parece que tiene como combinado con el traje parecido al Thor, la capa, casco más o menos de Iron Man y los juegos de otro Strange No sé si este es el tendrá el poder de la iluminación. Porque esto es ilusión, o que los elementos son ilusiones. No sé. Vemos al final a ver qué pasa. Pero lo curioso es que bueno, este Quentin Beck viene de otra dimensión. Dice que viene de otra realidad. Y que bueno, y parece que hay un multiverso y bueno parece que sí acá se confirma la teoría de que la calle y detrás tras el chasquido que tras el chasquido se abrió un portal que entra a ser de otra dimensión a, a la suya ¿no? y no creo que sea letados porque ahí después pasó cinco años ahí no ocurrió nada dimensional ni nada de eso creo que fue por lo que hicieron los hedos que a ser el chasquido de hall o el de Iron Man capaz ahí creó un agujero un portal interdimensional cosas de esa dimensión viene para para suya ¿no? así que eso confirma así la teoría de que se va a expandir en el multiverso de Marvel ah y aparte poner un Spider Verse en el futuro si sí, misterio sé que ojalá haya habido un Spiderman en su dimensión no sé si están mintiendo porque en toda la dimensión había un Spider -Man. aparte de un Peter Parker o tendrá, por ahí en su dimensión tiene un un Spiderman de más modales quién sabe no pero sí ya confirmaba que va a haber un Spider Verse o está o dicen no sé Sí, después le dice a, a Misterio de que él quiere hablarle a, quiere hablarle a, a la chica que le gusta, ¿no? que quién realmente, ¿no? Bueno, y ahí le dice a, a esta que se llama N.J. Eh, iba a decir que es para ella, pero ya sabe, obviamente, porque es demasiado obvio y sí, ¿no? Está mucho con Tom Holland y claramente lo ve bien y si es, es la forma como está, sí si es claramente spider ah, Este personaje no, no me agradó una primera y acá no sé, cómo no será, pero me da igual. Ya sé que es una, un troleo en Mary Jane, pero bueno, me da igual todo. Spiderman dice que necesita el nuevo Iron Man. Y bueno, vemos que está trabajando con la tecnología de Tony y modificando para hacer el aire de Spider. Creo que está dentro no creo que sea la industria Star porque vimos al principio del trailer eh, está remodelando el lugar, creo que había comprado a alguien más y ojalá que sea normal ¿no? y bueno, y sí, creo que está en la nave esa que vimos al final del trailer el jet ese y bueno, eso es happy home, a no, los demás que se suban y que trabaja con Spiderman y ahí aclara que con Spiderman, no, para Spiderman y bueno, se explota el, el jet ese <ríe> estaba buena esa parte eh, no Creo que en la explosión hay algo que está tapado con computadora. Capaz un bicho de elementos, capaz de destruir el jet, o puede ser que sea misterio otro villano nuevo. No sé, pero es obvio que está tapado. Eh, es obvio que está tapado esta, Esa escena Ya vimos ejemplo en varias películas de Malo Que siempre ocultan escena no Para no spoilear algo así Si sí, vemos al Spiderman acá Esquivando monstruo con el monstruo de fuego Con el Con el traje Noir Que es una especie de Dice que es de astero Creo Steel Spider Se pasa mucho al Spiderman Man Noir ¿eh? Así que lo digo así Sp Spiderman Noir Bueno ahí trata de evitar Trata de no morirse con el fuego ¿no? Con el fuego está lanzando el monstruo Como lo, lo derrota En la película que viene Que se trena en julio Sí, después sé que tendrá un nuevo traje que al final, ahí se ve una escena una nueva escena con el traje nuevo que a tyler sí se vio varias escenas con eso sí, el traje nuevo que está mezclado con, eh, bueno, es rojo y azulado casi negro se pasa mucho al de superior o al de vice moral, obviamente y sí, está, me gusta más ese traje que el de Hong Kong y esta película, obviamente se da mejor que Hong Kong porque Hong Kong sí me gustó, eh, Entretuvo, pero tampoco da mmm, gran cosa en la película se nota que está un poco más como decir sí o sí se, se tendrá que pondrá más cosas de Marvel y sí estará más interesante y aparte con, con la muerte de Iron Man desde los brañas ahora se toma en serio eso rol de superhéroe ahora eso y eso me encanta no y a ver cómo Peter madura y a ver cómo se convierte un gran genio obviamente ah la de genio sí eh, en una escena eh, eh, Peter Parker usa los lentes de Tony Stark que usó en, en Game o Infinity War no creo que en Game y si sí, eso permite ver a través de objetos o algo así ya ves más está viendo algo y no sé que algo sea, algo que sea importante que capaz estaba oculto algo en una pared, no sé. Y bueno, Misterio, había rumores de que bueno, y esos rumores resultaron ser ciertos, de que Jay quiere dejar eh, resultado hacer el nuevo misterio. Así que sí está, está excelente. Y la parte y cómo usa el casco o se ve increíble. Ya hay imagen eso, está. Me gustó bastante el look de misterio. viene los cómics y ojalá hubiera otro villano también. Y sí, los compañeros de, de Peter sí aparecen por ahí. Me tampoco gran cosas ojalá, no sé. Bueno Ned, no solo vimos que recibió un Darwin y Phoebe, no vimos nada más. Ay, ah, que es eh, su pareja es Betty Brand, la niña, la rubia es. Y bueno, sí, esta película sea más interesante que es Bay coming, así que bueno, la vemos en julio, así que a una review que va a o sea, la película que me parece. Y llegó a sacar un trailer, obviamente. Y bueno, eso fue todo. Yo soy yo soy Ultimate. Siga en redes sociales. Activa la campanita para subir nuevos videos. Suscribirte. Y bueno, esto es todo. Estoy un poco jugado. Así que bueno, nos vemos. Chao.